Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Mi nombre es Irmari de Papelería Studio Y en el día de hoy voy a estar haciendo un unboxing de un paquete Que mandé a pedir, esto viene de No Issue Es una compañía que trabaja en paques para negocios eh, Me estuvo llegando hoy Así que voy a estar enseñando lo que pedí Esta es la cajita donde viene a ver por aquí trae este postcard dice me your no, no issue stamp dice que es bueno para 10,000 impresiones él tiene él viene con su ink pad y básicamente lo que mandé a pedir fue mandé a pedir un rubber stamp con mi logo esto lo estuve pidiendo hace como, yo creo que fue hace como dos semanas que lo pedí. Y eh, básicamente, ¿verdad? Trae su, su palito y se enrosca. Okay. Este mide 1.97 pulgadas, eh, 1.97. ¿Ven? Tiene mi logo. Y entonces, él viene con su impal. Vamos a sacar esto por aquí. Y por aquí está el impact que es bastante grande. Que es de tinta negra. Pero viene en azul, viene en verde. Entiendo que viene en roja. Y está pues en negra. La razón por la cual no escogí verde. Es porque yo utilizo un papel color azul turquesa para mis empaques y entonces eh, si utilizaba un verde pues no se iba a ver así que opté por el negro que es un poco más genérico y entonces pues lo puedo utilizar para diferentes cosas y diferentes materiales, este es el rubber stamp, es, es, es con madera y entonces en la parte de aquí pues es como goma y como pueden ver aquí está mi logo vamos a tratarlo, voy a buscar un pedacito de papel para tratarlo Por aquí Voy a mover esto para un lado Ok Este pedacito de papel Vamos a sacar esto de aquí Miren qué bonita la caja por dentro Ahí Dice welcome to our world Design online Dice que es 100% compostable Así que Les recomiendo la página Súper eh, segura Bastante económico La estampa eh, tiene un costo de 30 dólares Y el envío es gratis Así que vamos a probar esto, a ver qué tal. ¿Ven? Hermoso. Yo tengo una tinta que había eh, conseguido anteriormente. Vamos a probar la diferencia entre la tinta que tengo. Esta es marca Archibald Ink, que es la que usaba anteriormente. Y como que ven, no agarra bien la parte del centro. A ver si puedo rellenarla. Creo que no va a, a estampar bien. Pero miren la diferencia. Esta es la tinta que trajo la, la, la estampa de madera. Esta es una segunda vez, luego de la primera. Y miren esta: que este, esta tinta es súper buena. El pad es esponjoso para que rellene todo todo toda toda toda el espacio. Y aquí voy nuevamente les enseño. Así queda. Muy bonito. Se los recomiendo. De verdad que me gustó un montón la calidad. Es bastante grande. porque lo escogí ese tamaño? Eh, porque tengo este. Tengo este que fue un regalo de una amiga que me lo regaló cuando empecé a hacer envíos. Tiene mi nombre en la parte de abajo, aparte del logo. Ven, él, este, pues como les digo, lleva tiempo conmigo. Y entonces anteriormente había utilizado también este ink pad, que es como color turquesa, eh, con los colores del negocio. Pero realmente no me, no me encantó la calidad de, ese, de, esa, de esa tinta. Voy a ver si puedo eh, mojar un poquito aquí a ver qué tal con esta de color. Para que vean, es un poquito más aguadita ¿Ven? Pero de igual manera pues hace bonito trabajo Así que este, pueden cambiarle ¿la? Los colores de la, de los pads Yo quise probar con Las diferentes que tengo Pero realmente el que trae eh, El que trae esta Esta estampa Realmente es de mucho más calidad Que, que estas otras que tengo por aquí Así que nada, como les digo Este mide casi 2 pulgadas, mide 1.97 pulgadas este que tengo mide solamente una pulgada y ven es bastante pequeño en comparación con, con, el, que, con el que mandé a pedir. Así que se los recomiendo ojo cerrado. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que sepan dónde lo compré. Y ya saben que si les gustó el video del thumbs up, compártanlo para que otras personas se puedan beneficiar. Y recuerden de suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que subamos un video. Excelente día.